Bienvenidos a la Escuela Educativa de CREMX. Mi nombre es Fernando Cantú, soy psicólogo neuroeducativo y el día de hoy les platicaré por qué los juegos de mesa impulsan el neurodesarrollo de tus hijos. Adelante. ¿Sabes por qué algunos jugadores profesionales de ajedrez queman hasta 6.000 calorías en un día de torneo? Robert Sapolsky, profesor de la Universidad de Stanford en California, se dio cuenta de que varios campeones de ajedrez perdían mucho peso durante los torneos, lo que lo llevó a investigar a fondo este fenómeno. Algunos de los ejemplos que lo llevaron a realizar este estudio fueron el de Anatoly Karpov, quien, 12 veces campeón mundial de ajedrez, perdía 11 kilos durante un torneo donde jugaba aproximadamente 48 partidas a lo largo de 5 meses. Igualmente, Fabiano Caruana bajaba 7 kilos durante estos torneos de ajedrez. Todo esto se debe al gran estrés y concentración que requiere este juego, adicionalmente a la dieta y ejercicios tan estrictos que debe de seguir ...los días del torneo para estar en óptimas condiciones mentales. Incluso los campeones mundiales de ajedrez ...llegan a contratar nutriólogos y chefs... ...que les hagan un plan nutricional... ...y que les brinden todas las vitaminas y minerales... ...para su cerebro y su cuerpo. Esto puede que la... ...esto comprueba que la mente y el cuerpo... ...se entrenan paralelamente. En este video les vamos a enseñar... ...por qué los juegos de mesa son un excelente hábito... ...que ejercitará nuestro cerebro. De la misma manera que los aparatos de un gimnasio que fortalecen nuestros músculos del cuerpo, los juegos de mesa fortalecen las conexiones neuronales y mejoran nuestra memoria, nuestra capacidad de controlar nuestros impulsos y nuestra capacidad de enfocar nuestra atención para resolver los problemas del día a día. De la misma manera que existen cientos de músculos en tu cuerpo que se van a ir fortaleciendo mientras hacemos ejercicio, también tenemos billones de conexiones neuronales cuando nacemos. Y conforme las vamos ejercitando, vamos a construyendo trillones de conexiones entre ellas. Entrenar a nuestro cerebro es muy parecido a entrenar nuestro nuestro cuerpo. Aquí te compartiremos algunas similitudes extras. Por ejemplo, nuestro cerebro, al igual que nuestros músculos, consumen calorías. Y a pesar de que el cerebro es un órgano que solo representa el 2% de nuestro peso, en promedio el cerebro consume el 20% una quinta parte de las calorías y querías durante el día. Por eso, cuando entrenamos nuestro cuerpo, mejoramos nuestra fuerza, nuestra velocidad, nuestra concentración, resistencia, trabajo en equipo, entre muchas otras habilidades. Y cuando jugamos juegos de mesa, entrenamos lo que se, se conoce como las funciones ejecutivas, definidas como las habilidades que nos ayudan a lograr nuestros objetivos en la vida y que detallaremos en la segunda parte de este video. Si les asignáramos una región del cuerpo a las funciones ejecutivas, estas estarían ubicadas en el lóbulo frontal, la última región del cerebro en madurar y que debe ser ejercitada como los músculos de nuestro cuerpo, de manera constante y con ejercicios progresivamente más difíciles. Para los que han hecho ejercicio alguna vez o de seguro han escuchado esta frase, el cuerpo tiene memoria. Esto se refiere a que si durante nuestras etapas de desarrollo, o sea, los primeros 25 años, practicamos un deporte de manera recurrente, será mucho más fácil retomarlo cuando seamos grandes. El cerebro funciona de la misma manera que el cuerpo. Por ejemplo, si durante nuestro, nuestros primeros 12 años aprendemos inglés, aunque tú lo dejes de practicar toda la secundaria o la preparatoria, al retomarlo volverás a alcanzar el nivel en el que te quedaste mucho más rápido que una persona que jamás lo aprendió en sus primeros años. Esto aplica para todos los ejercicios del cerebro, ya sea leyendo, aprendiendo idiomas, jugando juegos de mesa, resolviendo acertijos. Cada una de estas actividades deja huella en el cerebro que te permitirá tener estas habilidades de vida Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué son mejores, los juegos de mesa o los videojuegos? Bueno, para empezar, ambos fortalecen las funciones ejecutivas, pero a diferencia de los videojuegos, los juegos de mesa no son adictivos. Esto se debe a que los videojuegos son configurados para ser adictivos mediante estas estrategias que hablaremos en nuestro video, pantallas y videojuegos, educación o adicción. Algunas de estas son sistema de recompensas intermitentes, el sistema casi ganaste, el sistema paga para ganar, el reconocimiento de otros jugadores, entre muchas otras estrategias que usan para hacerte adicto. Si te interesa conocer más de estas estrategias, te invitamos en enero del 2023, a ver nuestro video, pantallas y videojuegos, educación o lección. Otro beneficio de los juegos de mesa sobre los videojuegos es que los juegos de mesa representan un aprendizaje concreto. ¿Y qué quiere decir esto? El aprendizaje concreto es un aprendizaje tangible que podemos ver, que podemos tocar, como las piezas del tablero cuando movemos el ajedrez. En el caso del ego, es una de las mejores estrategias para, para introducir a nuestros niños en el mundo de las matemáticas, por ejemplo, en el cálculo. A través del ego, el niño comienza a, a valorar las dimensiones de las piezas y al momento de construir una casa, ejercita su cálculo mental estimando cuántas piezas y de qué dimensiones va a necesitar para completar su casa. Los, legos, los juegos de mesa también representan un aprendizaje multisensorial, que es el mejor aprendizaje antes de los 10 años, donde trabajamos la vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto, en algunos casos. Incluso juegos como el Twister trabajan dos eh, sentidos extras, el sentido vestibular, que es el responsable de nuestro equilibrio, y el sistema proprioceptivo, que es el responsable de brindarnos nuestra ubicación en todo momento y en todo lugar y que nos previene de estar tropezando constantemente. Los primeros años de vida, un niño debe ejercitar sus ocho sentidos. Los que ya les comenté, los cinco clásicos y tres adicionales que se han incorporado en los últimos años. El sistema vestibular, que es el sistema encargado del equilibrio. El sistema proprioceptivo, que es el que nos da la ubicación de nuestro cuerpo en todo momento y en todo lugar. Y por último, el interoceptivo, que es la manera en la que nos sentimos hacia adentro, ¿no? Cuando nos da hambre esta señal que nos manda nuestro cuerpo para avisarnos que eh, tenemos hambre que necesitamos ir al baño, que tenemos alguna emoción eh, latente, ¿no? Y otro, otro punto, además el exceso, el exceso uso de pantallas durante los primeros años afecta la vista. Desde la normalización de las pantallas se ha visto un aumento del porcentaje de niños que presentan miopía. Una de las alteraciones del ojo que nos hace ver borroso de lejos y que en la vida adulta puede ocasionar glaucoma. Durante la pandemia, los más afectados fueron los niños pequeños, en especial los niños de 6 años, que en solo el primer año de pandemia, el número de niños de 6 años que necesitaban lentes subió del 5.7% al 21.5%. Se cuadruplicó. Y esto se debió a que se les expuso demasiado tiempo eh, a las pantallas, en etapas críticas de su desarrollo. Si un niño entrena adecuadamente sus sentidos durante estas etapas críticas, se formarán conexiones que lo acompañarán por el resto de su vida. Pero cuando no se forman, el cerebro las selecciona, las que no utiliza y las desecha. A este proceso, o este fenómeno, se le conoce como la poda sináptica. Y comienza desde el momento que nacemos hasta los 20, 25 años. Sin embargo, existen ciertas etapas críticas que nos marcan una fecha límite para el desarrollo de ciertas habilidades. En el caso de los sentidos, una etapa crítica del desarrollo sucede entre los 3 y 6 años. Otra ventaja de los, de los juegos de mesa sobre los videojuegos es que fomenta la interacción cara a cara. ¿Sabías que lo, nuestras palabras solamente representan el 20% de toda nuestra comunicación? El 80% restante lo decimos con nuestro tono de voz, los movimientos de nuestras manos, nuestras expresiones faciales. Los juegos de mesa nos ayudan a leer las expresiones de los otros jugadores y a manejar nuestro tono de voz. De esta manera, se mejora nuestra capacidad de comunicarnos. Además, cuando estamos detrás de una pantalla, no somos nosotros mismos. Estamos protegidos por una pantalla que, por lo general, no somos la, versión de no la mejor versión de nosotros mismos. Y muestra de ello son a veces estos comentarios que escribimos, pero que jamás nos atreveríamos a decírselos a alguien cara a cara. Y para finalizar, recordemos que la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Pediatría recomiendan llevar una dieta tecnológica que oriente y limite el uso de las pantallas en etapas de desarrollo. Si un niño no respeta la dieta tecnológica de acuerdo a su edad, afectará negativamente su capacidad de poner atención, su memoria de trabajo, eh, su empatía, su capacidad de controlar sus impulsos y su manejo emocional, entre muchas otras cosas. Pero bueno, si les interesa conocer más a fondo los juegos de mesa y qué funciones ejecutivas, los invito, trabajan, los invito a ver la segunda parte de este video. Mi nombre es Fernando Cantuluera y esto fue Escuela Educativa, porque los niños lo vienen con instructiva. Adiós.